Esta historia es sobre identidad sobre la lucha contra tus propias sombras para alcanzar la meta de conversión de abrazar la luz y la oscuridad en un solo ser que muta psíquicamente para hallarse a sí mismo para romper esa rueda infinita para aprender y volverse una nueva criatura Nada me define más el viejo interrogante si el huevo la gallina uno u otro en una espiral de realidades paralelas y continuas condenadas a enfrentarse a través del espejo silencio pido silencio pues el ruido es ensordecedor ¿dónde comienza uno y termina el otro? el oro la arena dorada los bloques que se deshacen y estallan atrapado como asterión atravesando paredes y puertas subiendo y bajando escaleras en esta mi casa mi mundo mi celda suenan las campanas y hoy soy B mañana R pero ambas identidades comparten la tarea de destrucción de desvanecimiento un continuo abrirse paso una pesadilla sin fin. A veces creo que las trampas son mías y para mí. Que no hay nadie más aquí excepto mis demonios y yo. Un lúgubre para un mortal. Un túnel y una luz cegadora. Entonces llega el día y todo termina. No soy B. No soy R. Soy el jugador de mi propia vida.